Gracias, gracias Amado, gracias Francia, todo el equipo de producción, gracias también a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10, a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Miren, en el día de hoy yo quiero eh, volver al tema relativo a la educación. Es importante ahora profundizar un poquitico más con relación a lo que tiene que ver con el inicio del próximo año escolar. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto? Por la importancia que revierte para, para nuestra sociedad el hecho de que se inicie un año escolar eh, y que el objetivo esencial de este no se cumpla, que es el aprendizaje. Y es ahí donde nosotros tenemos que focalizarlo. ¿Por qué? Porque el modelo educativo de la República Dominicana, en cuanto a la esencia, que es la enseñanza-aprendizaje, Quitémosle a eso las escuelas, quitémosle los libros, quitémosle todo. La esencia del año escolar, de la educación, es la enseñanza, pero en sí el aprendizaje. ¿Qué resulta? En la República Dominicana, este modelo de enseñanza-aprendizaje ha sido defectuoso hasta hoy. Yo no puedo decirle mañana, hasta hoy, el modelo de enseñanza-aprendizaje... Dominicano ha sido defectuoso independientemente de todo el dinero que le han invertido y de toda la infraestructura y de todo. ¿Y a qué se debe eso desde mi punto de vista? Ojo, hago paréntesis aquí y esto es una opinión. Se debe eh, a que ha sido mal enfocado. ¿Por yo entiendo que ha sido mal enfocado? Porque las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se han implementado en nuestro país no dan al traste con el objetivo esencial, que es de que el estudiante aprende. Y aquí quiero hacer algunas preguntas. Nosotros hemos estudiado cómo enseñan nuestros maestros. Me refiero a, al sentido general. Lo hemos estudiado cómo enseña cada uno de nuestros maestros. Pero nosotros hemos estudiado cómo aprenden nuestros estudiantes realmente. Eh, hay gente que dirá que cada individuo aprende de manera diferente. Y yo le, compro, yo le compro eso. Pero entiendo que se debe desarrollar una metodología común que lo abarque a todos y que se busque, se busque un punto medio. Ustedes se han, ya, eh, se han preguntado cómo es que hay niños de 4, 5, 6 años que tararean memorizan una canción de Don Miguel Ah, esos objetos de estudio ¿Qué pasó? ¿Por qué un niño de 6, 7, 8 años se no puede memorizar una canción? ¿Y qué pasó? No hiciste nada no Y, y la gente de... la canta Esa de manera natural ¿Esa fue la que natural. produjo el, el, el cancelamiento el que lo encarcelaron. Eh, esa fue la que Fíjense produjo ustedes, ese es el Challenge. Esa es la que. Es ah, Sal sí, Sal la del Challenge. Y son Fíjense tres ustedes, frases solamente. Pero la gente pero los niños Lo recuerdan te la memorizan. Por ejemplo, los niños te memorizan y te tararean, te cantan canciones de Moza La Para, de Don Miguelo, del Lápiz, de, de Bad Bunny, pero el también, el también de Romeo coloquial. Santos. También de Romeo Santos. Difícilmente, ojo con esto, atención, a, a, anótenlo ahí. Difícilmente te, te cantan una canción de Juan Luis Guerra. Y te dirá, ¿y por qué? Ah, son palabras. Ah, eso yo no lo puedo decir. Vamos a estudiarlo. ¿Por qué los niños, por ejemplo, te adquieren, te absorben eso y no aquello? Yo he estado investigando sobre este tema, leyendo a diferentes autores. ¿Y dónde está, desde mi punto de vista, y lo, lo, lo que yo he podido encontrar, ¿verdad? Eh, lo que tiene que ver con el resultado de, lo, de los planteamientos de diferentes autores. Está precisamente en el neuroaprendizaje y el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Por ejemplo, el neuroaprendizaje es la forma en la que tu cerebro aprende. Por eso ustedes ven, me van a acusar que yo revelo muchas cosas privadas que no debería. Por eso ustedes ven, por ejemplo, yo cuando leo un libro, tengo que subrayarlo. Lo que yo quiero de ese libro lo subrayo, míralo ahí. Te dirá, ¿qué es lo que dice ahí? Lo que mi cerebro quiere que yo aprenda. Y está subrayado, y luego yo vuelvo a ese libro para entonces fortalecer el conocimiento. Así es como yo aprendo, porque yo lo identifiqué hace mucho. A mí nadie me lo dijo, yo, yo no retengo mucho en la memoria, yo no sé esa parte que tengo que estudiarla. Y entonces cada vez que yo leo un libro, yo tengo que subrayarlo y luego vuelvo al libro entonces, para afianzar esos conocimiento y fijarlos en mi memoria. Pero yo solamente subrayo lo que mi cerebro Ahora quiere el, aprender. El tipo con el, con el aprendizaje más extremo era Fidel Castro. Tú sabes que Fidel Castro leía un libro y le, le arrancaba las páginas. Hay gente que son así, yo no. Hay gente y, que lee... Y, y, y sabe una cosa, muchos pensaron que era un mito, que era un invento de los comunistas para poner a Fidel más grande de la cuenta. Eh, cuando le escribió la, la, la biografía de Fidel... Habló con sus enemigos que estaban en Miami y le confirmaron eso. Y dice, por eso yo lo creo. Porque los que, lo que son enemigos de Fidel políticamente hoy día, reconocen que sí, que es verdad. Porque lo trataron, estuvieron con él. sí mira increíble. Con relación a esto, eh, el constructivismo, ¿verdad? Eh, que de los principales autores, tanto Piaget como eh, Piaget, Vygotsky, Piaget de, del, del, del constructivismo, te dice a ti... Te sugiere que tú debes crear tu propio conocimiento. Uh -huh. O sea, que eres tú que debes construirlo para que lo puedas aprender? Es decir, para, para que se, se te fije. Y es justamente. Y Eso es constructivismo. Es, eso es constructivismo. aprender haciendo. Por correcto. eso, aprender Así haciendo. Es. Que te dé las herramientas y que tú busques el conocimiento. Eso no es nuevo. No, no. no eso no sí, es nuevo. Sí, Miren, aquí, casualmente, pues en las repúblicas. Platón, mírenlo aquí. La, usted de que, la eh, pedagogía se basa en esa, en esa estructura eh, constructivista, porque sí. la verdad es que cuando yo hablo, lo hablo y lo he dicho, el maestro tiene que convertirse en el líder del aula y es procurar hacer captar de una forma didáctica o fácil lo que él quiere enseñar. Correcto. Porque esa es la, otra, esa es la función del maestro, tener que ahora va a tener que emplearse a fondo, ser hasta un medio payaso sí, en una sí. pantalla de, de, de, de computadora, cuando el niño vea a su maestro, no lo puede ver un maestro sin innovar, Te voy sin, a, sin hacer eh, animar. Voy, voy para allá, miren, okay. en, en el libro La República de Platón, eh, por eso decía que esto no es nuevo, él hablaba, mire aquí, eh, de que el alma embarazada, es decir, preocupada, despierta el entendimiento y se precisa hacer indagaciones y, y a preguntarse a sí mismo lo que es una unidad. Él está hablando de un caso específico ahí. El conocimiento de la unidad, en este caso, es una de las cosas que elevan el alma y la vuelven hacia la contemplación del ser. ¿Qué decía Platón ahí en ese caso? La contemplación del ser es la investigación de la cosa. Cuando tú te preocupas, cuando tú tienes un interés particular en aprender, eso. Por eso ustedes ven que los muchachos que saben de computación se vuelven genios. Pero ¿saben por qué? Porque ellos mismos tienen un interés particular en eso. En eso. Y ellos mismos van construyendo su conocimiento y van buscando, buscando, buscando. Por eso se convierten en genios. Pero si tú lo pones a hacer otra cosa que ellos no quieren y le vas construyendo su conocimiento o su interés, fracasas. Y aquí voy. ¿Qué resulta, por ejemplo? Miren, el profesor Juan Valdés, que es un experto dominicano, un experto en tecnología y liderazgo educativo, eh, en una entrevista que le hicieron el día de ayer en el programa Sol de la Mañana, le estoy, le estoy dando seguimiento porque él salió a, a, a la vista pública ayer, manifestó que el impacto del aprendizaje está determinado por la naturaleza de los programas de enseñanza. Y eso, es, eso hay que ponerle atención. Yo no creo... Que en dos meses que tenemos para iniciar un año escolar de manera virtual, algo que es nuevo, nosotros tengamos un programa especializado para conseguir el impacto del aprendizaje. Una cosa es tú decir, vamos a iniciar el año escolar para llenar un requisito y decir que estamos dando clase. Otra cosa es muy diferente que lo que tú vas a dar ahí, el niño real, primero, le llega al niño y segundo, que es realmente lo aprenda. Y ahí es que yo quiero llamar la atención de la sociedad, tenemos que tener cuidado con eso porque estaríamos botando dinero y perdiendo tiempo, más que preparándolo. ¿Qué resulta? El mismo Juan Valdés, repito que es un experto en tecnología y liderazgo educativo, dice que para poder aprender, búsquenlo, los está en, en sol de la mañana, hay que lograr eh, en, en el estudiante la atención y el enfoque. ¿Pero qué pasa? A través de los medios tecnológicos es el mismo Juan Valdés que plantea que a través de los medios tecnológicos el enfoque y la atención disminuyen y disminuyen en un gran porcentaje por diversos factores que no vamos a tratar ahora. ¿Qué significa esto? Que nosotros sin un programa especial para dar clases de manera virtual y disminuida la atención y el enfoque de los estudiantes estaríamos llevando a nuestros hijos, a nuestros estudiantes... A un, eh, ¿cómo lo llamaríamos Francis? Eh, a un abismo Así, a, eh, a como A un PLL. Sí, sí. Fíjese usted, Porque no digamos. va a lograr los objetivos, va a ser eh, claro. Infructuoso Fíjese. Y además, tuve una foto Que aparece ayer en Instagram Ya no es comú, Ya no es raro que una madre Se mueva a hacer la comida Mientras él está en la, en la pantalla Con el profesor y encuentre a su hijo Boca abajo hay sí. un challenge ya. Sí. Porque ellos están ellos mismos haciendo autodidacta, autodidacta. Pero no para la enseñanza, no para aprender. Claro, miren. No eh, aprenden. Cuando yo hablaba ahorita, por ejemplo, de, de Mozart La Para, de Don Miguelo y de, y de Romeo. Dame, dame, regálame un minuto, por favor, Israel, para poder concluir. Eh, yo hablo de estudiar por qué la sociedad prefiere consumir ese tipo de, de contenido, para no decirle música. Y tú dirás, bueno, es la poesía que tiene. Tú dirás, ¿tiene poesía? <risa> Está bien, no es la poesía, es la melodía. Pues entonces vamos a estudiarlo y vamos a tratar de llevar a la sociedad, a esa sociedad, la forma en la que ellos quieren consumir el contenido para que lo aprendan. Y aquí voy a ser muy específico. En República Dominicana no hay una sola película que hable de la historia, que nos hable, por ejemplo, de la historia de la independencia. Usted ha visto a Duarte, lo venden aquí a Duarte, como, un, como lo venden, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos. Hay... Hay una lugar. película recientemente de, sí. de Pinky que habla del origen o de cómo surge la sí. colonización hasta nuestros días. Ahora bien, Hay una película precis precisamente, Yerjan, eso... tú has dado un punto nodal uh -huh. que es con respecto que el currículum, los textos que admite para poder desarrollar una... una cultura histórica del ciudadano que se está formando y es vacía te porque es manipulada te voy a hacer una pregunta, a que todo el mundo sabe aquí, todos los muchachos saben que se celebra el día 4 de julio en Estados Unidos ¿Qué se celebra? todo el mundo lo sabe ¿sabe por qué? Oye, porque esto se bandido, lo han llevado se lo, lo han llevado se lo han llevado a través de series y a través de películas y se lo repiten constantemente y Ellos no, no han leído el y libro el, y el nadie coge un libro para leer la historia de Estados Unidos bueno, el la mayoría de gente no lo hace ¿Pero qué pasa? Ah, pero te lo entran ahí en la película y te lo repiten Tanto que te lo tienes que aprender Por ejemplo, aquí no hay serie Por ejemplo, y aquí voy a hacer un enfoque para terminar Tú entras a, a, a Netflix Y ahí tú tienes a, a Grace Anatomy Que te van enseñando cosas de lo que tiene que ver Y te van motivando a involucrarte en el mundo de la medicina Y tú hasta que aprendes el, el, el lenguaje de la medicina sí. Pero en Criminal Minds, Mentes Criminales te indican, eh, aunque es ¿verdad? es una serie Te van indicando y te van moldeando para que tú trabajes Y para que tú te motives a estudiar esa parte A mí me influyó mucho y yo voy para allá ¿No me entiendes? Y por ejemplo, lo que tiene que ver con todo esto En la República Dominicana no, no hay ningún enfoque de parte del gobierno En decir, déjame utilizar esta plataforma, esta metodología Monto mi contenido ahí y se lo llevo a la sociedad para que lo absorba Que lo absorba queriendo absorberlo es lo que estoy diciendo. Creo, creo y finalizo que llevar la educación de un año de manera virtual sin antes buscar una plataforma donde montar el contenido y llevarlo, que la gente lo absorba, que los estudiantes lo absorban y lo quieran absorber, es un grave error del que luego nos vamos a lamentar. Bien, gracias a ayer la antigua por el tema que nos trajo en el día de hoy. Bueno, señores, y nosotros continuamos con el contenido del programa y vamos a ver qué dicen nuestros amigos, yerian Hay una llamada. Es, previa. Es una ah, hay una llamada. llamada previa. Ok, adelante. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? De verdad que sí. Tienen que poner la chiquita aunque está de manera virtual, que la chiquitica hace mucha parte del programa. En lo que dice Gerian, <risa> referente a Juan Luis Guerra, Don Miguel, y eso, que. Yo he un tema de, de Juan Luis Guerra bellísimas letras, muy intensas, pero sin el pez, usted puede escuchar, todo el mundo sabe, quisiera hacer un pez, sí. porque es lo que repite la canción. Sí. Entonces, entonces, cuando se escucha, ¿y qué fue? No existe nada. Eso es muy repetitivo, se le adentra, entonces la música muy contagiosa, pan pan pan sí. Aunque tú no quieras, hasta para criticarla, la usa de él. ¿no no pero eso es de en su música es. siempre decía, que el dron te ve en el pecho, que le vamos a hacer, pum, pum. Porque si la música te ve en el corazón, te ve en los pies, tú la bailas, tú la cantas, y también la cantas, ¿me entiendes? Sí. Que sea mejor Bien, es o sentido. que sea montar. Así. Bien, gracias. Sí, puede, Muchas gracias. Puede ser. Entonces, el, el Estado debería montar. La plataforma llevar el contenido a través del pum pum pum. Si fue si un si un resultado psicológico está, o científico establece que es eso. Tú le montas el contenido en el pum pum pum pum y se lo lleva constantemente a la sociedad a través de los diferentes medios de comunicación y al final tú vas a tener que la gente va a absorber lo que tú le estás mandando.